y estoy estudiando la carrera de contador público. Y Soy de Esperanza, Santa Fe y vine a Paraná porque me gusta la ciudad y porque escuché la universidad que era buena y vine. Me llamo Laura Sian, soy de Asingham, zona rural y bueno, elegí esta carrera porque me gusta y porque en un futuro quiero ayudar en mi casa. Soy de Concepción del Uruguay y elegí la carrera más que nada porque tengo amigos de mis viejos que son contadores y bueno, cada vez que íbamos a la casa yo iba a los estudios y revisaba todos los, los libros o todos los, los papeles que tenían y me interesó un montón. Y porque mi papá estudió acá y la misma carrera que, que, que él quise seguir, así que por eso. Y soy Matías Jabaña, de acá, de acá, 25 kilómetros, de Paraná. Y vine a estudiar acá porque, digamos, me gusta la economía en la escuela donde yo estaba, tenía la orientación de, de economía. Más allá de que salí con una orientación en administración y economía, eh, mi papá es contador, así que estuve en... Toda mi infancia en contacto con todo lo que cómo trabajo un contador y la carrera. Yo soy de Villaguay y allá digamos no teníamos esta carrera, entonces empecé a buscar a averiguar en dónde había para estudiar y vi que para nada era la posibilidad que me quedaba más cerca y más digamos para poder vivir y todo mejor. ¿Por qué elegís la universidad pública? Porque me parece mucho más accesible que una universidad privada. Y bueno, el, siempre la universidad pública como que es más abierta, me parece, que la privada. O sea, tiene oh, respeto a diferentes opiniones y bueno. Y otra, eh, por los títulos, de, por ahí las universidades privadas, los títulos no tienen mucha salida y las públicas sí. Eh, me parece muy buena la propuesta de que haya universidades públicas y es una oportunidad ya que no cuento con medios para una privada. Bien, bien, todo. Me siento re cómoda. No es como viste que te dicen que sos un número Ni en la facultad porque hay mucha gente. Yo me siento alguien. Re bien, hasta ahora me cuesta adaptarme a la ciudad, pero compañeros, re bien. Y los profes también. Eh, yo le voy a dar para adelante, voy a, a estudiar, así que pues, mi expectativa es eh, aprobar algunas materias. Por lo pronto, aprobar el primer año. Después ya, ya veremos.